Hola Daniela, saluda a los fanáticos del YouTube. ¿Por qué lo suba a YouTube? ¿Por qué lo suba a YouTube? Ese video. A mí me. la. la. la. la. usted compilla saludos a los fanáticos de YouTube por favor mijo por favor qué tienes que decir a los jóvenes del mundo mijo ¿Qué, qué tienes que decir a los fanáticos de YouTube qué tienes que decir qué tienes que decir di algo a los jóvenes que se están perdiendo que vean que puedan ver este video ah, qué pena Hermana, diga hola a la cámara. Que diga hola a la cámara. Isaac, diga hola a la cámara. ¿Qué? ¿Qué? Hermana, diga hola a la cámara. La ¿Los, los papás que no te queda Las chicas, para que no, es estoy, no. no, estoy tomando video. Mira, no me quiero tomar una foto, yo que estoy ya video me